Y también quiere ser grande. Señores, llegó el invitado con nosotros, el popular Carlos TV. Saludos, saludos. A me gusta ser, yeah. <risa> Carlos <risa> TV. Carlos, mi hermano, bienvenido a Eso el programa más duro que tú vas a pisar de ahora en adelante. Gracias por la oportunidad, Néstor Floy, a los otros panelistas por pues, darme la oportunidad de venir aquí. Y antes también un saludo para Jorge T. que trae ahí atrás de cámara, para Manuel, uh, para también... Daniel y también para todo ese público eh, que me está viendo y, y a los suscriptores míos. Espérate dos minutos, piensa en otro que se te quedó uno. Fácilmente. <risa> y ese se pues, pone enemigo tuyo. Se ah. pone enemigo. No queda nadie ya. La familia mía completa. Ya, la familia. del mundo, de todo el mundo. No, porque a mí siempre se me queda uno y comienzan a decir que no te. No me mencionaste. A mí que te ayudé. Que <risa> kililing <risa> un problema, que querían salir todos sí. un millón de ya. gente. Que tú vienes Carlos. Eres youtuber de aquí de San Francisco, explícale a ese público que te está viendo. Bueno, yo soy un youtuber de aquí de San Francisco Macorís, que se dedica a los blogs. Hacemos blogs de varios, ya tenemos blogs en varios puntos del país, que es Sajoma, San José de las Matas, eh, también... Visitamos una playa que estaba J-Lo allá, que se estaba hospedando. No lo pudimos encontrar porque se había retirado del lugar. Pero también estuvimos ahí y seguimos haciendo blog en el país también sobre un poco de mi vida, de lo que yo hago en la calle y eso. Claro, claro, porque aquí hay un problema. Aquí hay muchos youtubers destacados. ¿Cuántos eh, suscriptores tiene ya? Yo cuento ya con 329 en tres meses solamente. Wow. ¡En tres meses! Claro. ¡Eh, el muchacho bueno. Aquí hay muchos youtubers. ¿eh? En San Francisco Macorín el cibao que la gente no le pone caso. No, no sí. le ponen. Asunto. Estos muchachos se empeñan en hacer eh, y su algo video. como cultura, todo ¿qué tipo? ¿qué cultura, tipo? Tú viajas ahí y muestras lo que el local cultura, país. Sí. ¿Eh? claro. Flo William Ramos, lo tuyo. Lo claro. Tú, todavía tú no sabes. del el visita comunica. la ah, y y ya Turismo interno y fuera. El turismo interno es. Turismo interno, exactamente. No que la gente le da mucho view a, también a los chismes. ¿eh? Nada más la República Dominicana le da mucho con, contenido y view a los chismes. Entonces, a los blogueros tenemos también en la República Dominicana y esa gente tienen que darle pauta porque uh, con, con un concepto nos vamos de esos videos de blog que hagamos. Claro, Mira, provecho. yo te vi a ti con Ronnie Jiménez. fue tú hablaste con Ronnie Jiménez? <risa> nos encontramos a Ronnie ahí en Nagua. ¿Qué tú le preguntaste a Ronnie? Vamos a ver. <risa> A Ronnie, a Ronnie se me fue de la mente cuando eso, cuando él estaba que no estaba ausente del programa. Pero nada, Ronnie le dijimos mando un saludo ahí para no estar Ah, fue tanto. un saludo, no fue sí, un ah, okay. estaba comiendo ahí, entonces. Y fue raro. Claro. Dique, dique, dique en aceite, en aceite. ¿qué? En aceite, sí. No, ahí se junta el aceite. Carlos, ¿cómo te llamó a ti la atención entrarte a este mundo de YouTube? O sea, ¿cuál es tu fin? Lo que tú quieres lograr, lo que tú quieres transmitir, wow. como tú decías, que no es llevarnos del chisme, de la polémica, que es nutrir al público joven que, que te va a ver, está viéndote. ¿Qué tú le quieres mostrar? Ya sea algo educativo, productivo, pero también tendrá su cosita picante, pero ¿cuál es tu enfoque? Mi enfoque es en llevarle a la gente un contenido que se... Se le graba en la mente porque siempre rest, eh, en mi video eh, siempre doy información sobre los lugares que yo voy y se le queda eso en la mente para que se informen de los lugares que yo voy y la cultura dominicana también. Y también hacemos un país de blog ahí picante de los temas que están picantes ahora que son los youtubers. La o algo así. También, eh, tenemos eh, mi familia de youtubers desde cero, que tenemos en Telegram esa familia. Debatimos un tema que fue sobre el lío de Yarisa y Capricornio. Debatimos a ver, también tuvimos por ahí. Okay. Es so. versátil, tiene agua, nada más no te guarra, queda ni que... Ni sí. que... Porque hay muchos youtubers que están haciendo turismo interno ¿no? ahora. Cuando tú empiezas a viajar, también otra cosa. Porque claro. gente... Sí, pero también eso. Somos, eh, creo que el primer youtuber de aquí soy yo el que hago blog. ¿Tú crees? Sí. sí. Oye, hay, mucho, hay muchos No, YouTubers en San Francisco no Macorís. Eh? San Francisco Macorís. Hay siempre, eh. siempre representando San Francisco Macorís. Okay. Y eso es lo que yo quiero claro. hacer no pues claro, también así pero tienes algún la algún suerte, la suerte a que queda grabado permiso sí. la suerte que queda grabado aquí el programa porque cuando ya se pega y no quiero beber más entonces sí, le mandamos claro. ese fueguito sí. no no no no gracias por la oportunidad gracias a ti porque me siento como si fuera había venido en a los ya el eh. eh. claro. nivel no, que se no, está eh, viendo eh, el programa eh, eh. Mira, ah, ahí claro, que se está viendo el programa. Este, ya la gente, este está programa aquí, no, no, no me lo por porque, porque él también apoya a lo nuestro. Él siempre ve el programa sí, y claro, siempre lo entiende. Sí. Y le dimos la oportunidad. Porque esto es un programa que aquí que vienen la gente dura. Claro, ¿no? así es. Para eh. lo que están diciendo, tú sabes, ahí que, que, que no nos desarrollamos bien. Y no, los números no hablan solos, Usted siga tirando papel y lápiz. Pero no, está equilado, eso, claro, <risa> no, eso es envidia. Siempre va a haber envidia. No, claro, eso es así. Y tú Carlos, ¿tienes algún ejemplo a seguir dentro de la comunidad de YouTube? Alguien por el cual tú te hayas motivado a iniciar tu canal. Bueno, mi, mi motivación es, mi YouTube favorito es siempre, de, de, de, de los blogs ha sido William Ramos y también Dani Rivas. Y eso, que ustedes no conocían a William Ramos el otro día. No, ni Dani Rivas yo no conozco. <risa> Conócelo, ya lleva a 400 mil suscriptores. <risa> no eso es un duro, un duro. Pues la ramos, no, purísima. lo voy a buscar tiene un montón, un CG, hey, dale para allá para Samaná, No te apures, mi todo gente todo de, mi gente de Puerto Plata y San José de la Mata voy allá? a ir para San José y pues, para Puerto Plata. ¿Cuál ha sido el, el, el pueblo más lejos que tú que tú, que tú has andado así? El punto más lejos. Más lejos, eh. aquí de no, no, aquí No, no, el punto no. El pueblo, el pueblo, eh, el punto eh, eh, no, eh, no. Eso te eh, es que pasa. Eh, el punto no. La ciudad, no te metas en medio. Yo no te hablé de puto. No, la ciudad es fuerte. Dios de que el punto no. No, hemos ido a Creo que lo más lejos he ido a Zahoma, ¿eh? Sí. De hueso, si el hueso, yo voy yo no ni sé dónde queda. <risa> es un, un campo Santiago, de Santiago. ¡Ah, claro, sí. por Pues el, el canal de entonces, para que te cortes. Claro. Deja eh, tus no, no, redes estaba, sociales, que ya no hay tiempo, yo ¿sabes? Te qué te tiempo. Empurré, yo te yo de lo de Ronnie, ¿no, verdad? Entonces, claro, le estoy dando seguimiento también a la familia. ¡Eh, Bueno, mis redes sociales ahí, búsquenme. Carlos TV, si no me encuentran, búsquenme como mi primer video, o Parque Duarte, lo que sea, ahí, Presa Tavera también. Y búsquenme también Carlos TV, rayita bajo oficial con una sola F. Ahí están mis redes sociales. Activo. Con muchas Pablo gracias, TV. Carlos. Un aplauso. Gracias, gracias una por lo que Francisco